Soy Alcano, de la red de Gifinet, que es una red que nació en Cataluña, aunque se está creciendo alrededor del mundo. Estamos en contacto con otras comunidades en, en todo el mundo. Eh, llevo participando desde el año 2003, que es incluso antes de que se llamase Gifinet. Eh, Gifinet, aparte de ser una red de, de telecomunicaciones, es una comunidad eh, que Provee contenidos, transmite conocimiento a, a las personas de, del mundo. En un principio fue en lengua catalana pero ahora ya se está traduciendo a otros idiomas, sobre, sobre cómo montar una red de forma autogestionada. El, el conocimiento sobre todo nos lo pusimos en, en blogs en un inicio y luego ya en wikis y bueno, toda una serie de herramientas web, eh, red social. Eh, traducido eso, ¿no? intentando traducir a varios idiomas, aparte de encuentros que se hacen físicamente en, en muchos lugares, ¿no? tanto en, en ciudad como en lo rural, ¿no? para acercar el conocimiento sobre la autogestión de la tecnología a los lugares más diversos. ¿no? De hecho tiene mucho éxito en área rural porque no hay tantas, tantas alternativas para para conectarse a internet. El éxito de Gifinet ¿no? que ha tenido en Cataluña, que cuando nació había otras muchas eh, comunidades allá, ha sido que esta no dependía de una figura gurú que tenía en su cabeza todo el conocimiento de IPs, de routers y de historias, sino que ha sido un servicio centralizado eh, en una en una página web, que era la mejor herramienta en aquel momento. Ahora ya hay muchas más desarrolladas a, a, a través del mundo y que las estamos implementando también. Pero esa herramienta como tiene todos los mapas del, del mundo a través de servicios API eh, que te proveen los, la posibilidad de poder trazar mm, líneas de visión, que es lo, lo importante en tecnología WiFi, y de, y de dejar pintado en estos mapas dónde está cada punto de, de cada persona que ya está conectada, que está en construcción o que tiene interés en un futuro se conectará. ¿no? Este mapa está mezclado con un sistema de, de comentarios y de, y de foros eh, vía web y en listas de correo donde poder decir eh, estoy aquí, quiero conectarme con, con gente que está en otros, en otros lugares cerca, ¿no? de hecho el propio mapa te, te da la opción de darte un paseo por tus alrededores y poder ver quién hay allí, ¿no? si estás logueado puedes ver el mail y entrar en contacto ¿no? y así es como hacemos comunidad. Hay dos eh, cosas a tener en cuenta a, a la hora de desarrollar una, una red con tecnología wifi, ¿no? con tecnologías de acceso popular. Eh, una es si está en entorno rural o en ciudad, y la otra es si ya existe una red antes o no. Porque en ciudad, eh, una de las dos frecuencias con las que trabajamos, la de los 2,4 GHz, podríamos decir, en todo el mundo está, está saturada ¿no? por las operadoras que están vendiendo alquil, bueno, alquilando servicios de, de internet, ADSL o Fibra basado en routers domésticos. ¿no? Y en cambio la, la de 5 GHz, que es la otra, está, suele estar más disponible. El otro motivo es el entorno histórico que hay eh, en la zona. Si ya existe una, una red previa... Se obtiene una ventaja y también un inconveniente, ¿no? La ventaja es que ya hay una comunidad previa allí, física, con la que te puedes encontrar físicamente y que, por lo tanto, puede ser más rápido a la hora de hacer nuevos enlaces. El inconveniente es que eh, se parte de una tecnología más antigua, ¿no? Históricamente, las, las tecnologías que, que utilizábamos al empezar en Gifinez, eh, están ampliamente superadas. ¿no? De hecho, estamos utilizando nuevas tecnologías que no existían en 2004, ¿no? que empezaron a existir en 2007, en 2009, en 2011. Eh, entonces, en esos dos factores, con esos dos factores decidimos ¿no? cómo es la mejor manera de desarrollar la red. Y esos dos factores te lo encuentras de formas muy diversas alrededor del mundo.